Bueno, pescando alrededor de los delfines, un verdadero espectáculo. Una es? belleza, cientos y cientos de desfines, ballenas, tiburón de color ballena, todo. Una belleza.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 Yes, Está muy bonito, está muy grande. No está en la red.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 Chiquito. Mm -hmm. mira, ¡Mira, mira, mira que mm -hmm. ¡Mira que mira. ¡Oh, pe el peña, el el peña, el el peña! ¡De repeña, repeña! ¿Qué? Ah, ¡Ahí, okay. peña! ¡Perfecto! ya! lleno! Llevan lleno! Llevan lleno. Ahorita A ver, ¡Ahorita, sí allá ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, You got